Primero, es una categoría muy caliente porque es un activo gigante con una infrautilización muy grande, tickets muy altos, rentabilidad, etc. Después, estar en España, esto es de los pocos casos, y a mí es el que más me puso para dar el salto, donde estar en España estás en uno de los tres mayores mercados del mundo, porque casas de vacaciones, España es número dos, número tres, junto con México, ¿vale? Entonces. Eh, estás en uno de los mejores sitios donde, solo si hacemos España, que la visión es ir a más sitios, pero si solo estamos en España, posiblemente ya seamos una empresa de talla global y no hay tantos casos donde eso ocurra. Entonces, es otra cosa. Entonces, el, el, el, lo icónico de la ronda es en Presid, es decir, si todavía tener actividad eh, financiera, poder levantar una ronda que combine equity, venture debt y deuda es algo bastante raro. bienvenida bienvenido al habla corte y esta semana tengo conmigo a carlos gómez cofundador y ceo de Bibla, que es una startup de propiedad flexible luego nos contará más detalles de, de esto que acaba de levantar 26 millones de euros que se dice pronto para permitirnos ser copropietarios de casas de auténtico lujo yo he visto algunas en su web y tienen muy buena pinta con carlos vamos a hablar de su experiencia profesional porque ha tenido puestos muy relevantes tanto en google en ways y también del papel de los venture builders en la creación de startups ya o sea, que Bibla nace de, de uno sus Venture Builders y, bueno, y toda la experiencia profesional de Carlos, que es mucha y tiene muy buena pinta. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Corti. ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío, yo viendo tu perfil en, en LinkedIn flipaba y, y de hecho te vi una, una entrevista porque entraste como en Google en 2007, si no recuerdo mal fue como uh -huh. tu primera experiencia profesional y en la entrevista decías que cuando entraste en, en Google casi era una locura, ¿no? Es decir, porque cada Google no se conocía en aquel entonces. Uh -huh. Oye, ¿cómo, ¿cómo fueron tus inicios en esto del mundo de las startups ahí en Google 2007? Hace tanto tiempo en un mundo seguramente cuando las startups pues, pues no sonaban ¿no? como suena ahora. Bueno, pues fue, fue la bomba Yo entré en Google en 2007 Yo venía de estudiar Derecho y, y Economía aquí en Madrid un, Digamos una trayectoria más tradicional Una salida más tradicional Típico hubiera sido consultoría, banca de inversión, despacho de abogados Y por casualidades de, de, de, del, del destino Terminé entrevistando con Google Cuando no entrevistaban más que ingenieros Yo no era ingeniero, pero, pero entre las entrevistas y, y muy en modo startup en aquel momento me hicieron unas entrevistas, les propuse si tenían algún otro tipo de rol diferente, eh, más startup, pero incluso entre de Google, y me dijeron, ah, pues justo estamos lanzando este, este equipo que se llama eh, Google Apps, que son es Gmail, Calendar y herramientas de estas la vamos a empaquetar y vender a empresas. y Me pareció interesante y, y, y ahí que me metí. ¿no? Entonces, es verdad que Google en ese momento, en Europa, sobre todo en 2007, acababa de arrancar hacia dos, tres años. Y, y las sociedades de Dublín eran, eran un hervidero. Era gente súper joven, de distintas nacionalidades, eh, súper creativa, bastantes frikis, ¿no? Como gente muy tecnológica. Pero en 2007 todo esto no estaba tan de moda. Y, y la verdad es que fue la bomba porque ahí sí que de verdad, incluso Google, a ver, ya era una empresa pública, pero no, nos daban la libertad para hacer las cosas como quisiéramos y todas las condiciones, todo lo prototípico pero que se puede imaginar, 2007, hay que recordar que era antes de la crisis, eh, Google venía de crecer a lo loco, estaba fichando a lo loco, entonces todos todo los prototipos de futbolines, mesas de billar, salas de videojuegos, cantinas llenas de comida, desayuno, comida, cena, tele, gimnasios, todas estas tonterías maravillosas eh, las había y bueno, era un, era un lugar único, la verdad es que para mentes así un poquito curiosas y aventureras era, era un sitio único en ese momento. Buena experiencia. Estuviste sí. unos añitos ahí en, en Google, de hecho desarrollando como varias líneas, incluso te fuiste luego uh -huh. a la división de Motorola. ¿Qué, qué sí. aprendizaje estuviste durante tu etapa en Google? Bueno, pues la verdad de todo. Yo estuve un total de 10 años, que es algo no me podría haber imaginado cuando, cuando empecé. Eh, es verdad que dentro de esos 10 años eh, estuve en cuatro regiones. Pues Empecé en Dublín. Luego me fui a Latinoamérica, Argentina, luego me fui a San Francisco y después volví a Europa, eh, llevando Europa Central. He estado en tres empresas, estuve en Google, Google, Google, Google lo que sería Google Enterprise, cinco años. Luego estuve dos años y medio en Motorola dentro de Google cuando la adquirió Google, pero era otra empresa con otra cultura, otro talento. Y después de vender Motorola a Lenovo, entré en Waze, en El Navegador, que es una empresa israelí, también adquirida por Google, pero 100% independiente y estuve otros dos años y medio, con lo cual eh, cada, tuve la gran suerte, eh, suerte y quizá también un poquito de visión de que me supe mover, siempre fui curioso, siempre pedí ir a sitios o propuse ir a sitios que no son los típicos que te llevan y, y me permitió pues, ir dando estos saltos de Dublín a Argentina. Digamos, yo en, en Dublín entré en el equipo de Google Enterprise y, y de ahí propuse, yo ¿por qué no me dejáis irme a lanzar esto para Latinoamérica, que en ese momento no se estaba trabajando? Y me dijeron, ah, pues está bien, pues vete para allá y tira a ver. Y llegué allí en 2010, eh, abrí la cuenta de Salesforce de, de Google Enterprise y había como 5.000 leads que, claro, nadie les había atendido. O sea, o sea, así funciona Google. Había una cuenta de Salesforce que registraba los leads del formulario de Latinoamérica y estaban ahí colgando o, digamos, durmiendo 5.000 leads. Y, y allá me puse yo con mi portuñol a hablar con la gente... Y la verdad es que funcionó de maravilla. Y ese equipo, por ejemplo, pasé de estar yo solo en, con 27 años que tenía. En dos años y medio éramos un equipo de 35 personas que facturamos casi 40 millones de dólares. Me permitieron a mí desarrollar o gestionar todo el equipo. O sea, es el tipo de, de aventuras que solo prácticamente te pasa en el mundo startup o en Google o en empresas de este crecimiento en esa época, eh, donde puedes vivir eh, la gestión, el crecimiento explosivo de, de un producto así. Entonces, de Google, a ver, lo he aprendido de todo. Eh, todo lo que soy o gran parte de lo que soy profesionalmente es gracias a Google. Yo era lo primero, una visión global de todo. Eh, el haber estado en tantos países, trabajando con gente de tantos perfiles, eh, me ha hecho ser un trabajador casi más a la americana que a la española. Y, de hecho, cuando volví a España, pues, tuve un periodo de adaptación. Incluso a día de hoy eh, sigo Rigiéndome más por las prácticas, las formas de trabajar más, más americanas. ¿no? Eh, luego, mucha estructura mental. Al final, Google ya hoy en día todo el mundo lo conoce, ¿no? pero herramientas como los OKAs, los performance reviews, temas de cultura. Google es como súper, no estricto, sino eh, muy, muy, muy serio en la gestión con este tipo de herramientas o de estructuras. Y eso también te permite a ti ver la, el, el mundo profesional de una forma más ordenada. Y luego... Yo era también la, la, la visión de la tecnología, ¿no? Entender como la filosofía de la tecnología y como recuerdo la época de Motorola, ¿no? Fue un reto gigantesco. Yo siempre suelo decir que pasé como de estar en el, en el Real Madrid o en el Barça a pasar al Villaverde, ¿no? De repente tienes un equipo desmotivado, los jugadores no son los mejores. eran buenos pero ya no son tan buenos digamos Motorola en ese momento era como, como mi visión en ese momento era como lo que sería Google en 15 años, ¿no? pero Google en, dos, en Motorola en 2001 fue la empresa más innovadora de América, en 2012 que es cuando entramos era, era un dinosaurio ya en, en, en épocas bajas, ¿no? entonces eh, de repente ahí en Motorola hubo un reto muy fuerte de ver cómo podríamos ganarle la batalla a Apple y a, y a, a Samsung, ¿no? que eran dos bestias en ese momento, que dominaban el mercado, tenían del 95% del market share. Entonces, desde el ángulo tecnológico, ver cómo poder entrar en, esas, en, ese, en ese mercado y, al final, no conseguirlo y decir, oye, pues si no lo conseguimos, vamos a otro negocio. Pero al final, mucho de lo que se hizo allí quedó, quedó en Google. Entonces, entender los aspectos más profundos o más complejos de la tecnología para realmente, no simplemente para ser líder de una categoría, sino para conquistar cada vez más espacio más tiempo o más relevancia en la vida de, de las personas, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, aprendizaje es un millón. Por suerte he vivido como muchas vidas dentro de, de Google, eternamente agradecido. No me costó irme porque creo que había llegado mi momento, pero, pero es verdad que Google es un sitio que, que, que si quieres, no tiene razones para bueno, Google o Facebook o Amazon o Microsoft, este tipo de empresas tecnológicas, eh, cuida muy bien del empleado, te da muchas oportunidades, tecnológicamente son un parque de atracciones y, y bueno, pues si, si, si, sabes, si sabes moverte, al final puedes estar ahí la vida entera disfrutando, aprendiendo y, y no te cansas, ¿no? Y luego la gente es maravillosa. La, la calidad humana, la calidad del talento, no solo la calidad personal, la calidad de talento es, es brutal. Cuando tienes 2 millones o tres millones de, de currículums enviados al año, tienes unos procesos de entrevistas, yo creo... Lo que sí he aprendido es que todo eso está muy bien, pero cuando eres grande, cuando eres una startup, luego es todo muchísimo más difícil. La teoría te la sabes, pero te falta el volumen y la gasolina como para llevar la calidad de los procesos de entrevistas, de los candidatos, o de los OKAs ¿no? Al, al mismo nivel. Sí, luego le he cambiado la película. Hay algo que has dicho, que, que no eres la primera persona que pasa por el podcast y, y, y lo dice. De hecho, me acuerdo de Daniel Espejo de, de Klarna con algo parecido, que es que tú propusiste... Ir a hacer ¿no? abrir eh, un, pa un país ¿no? una región uh -huh. eh, yo creo que es una cosa buena o sea, por, por un lado que pasan estas empresas de alto crecimiento pero por otro lado también que tener las personas de alguna forma ¿no? como tú, o como Daniel, que uh -huh. sois echados para adelante uh -huh. ¿cómo de importante es en, en estos contextos tomar tú la iniciativa de lo que quieres hacer, de proponer, de empujar? Total a ver, si, si realmente quieres llegar a esos sitios, eh, tienes que tener la iniciativa, si no, no te la van a poner en bandeja lo que creo es importante, que hace Google muy bien, y yo siempre, es una lección que me he llevado siempre, es no se trata solo de contratar gente buena, sino de luego dar el contexto a esa gente para que saquen lo mejor de ellos. Muchas empresas eh, dedican mucho esfuerzo a contratar gente muy buena, pero el primer día de onboarding la tienen ya limitada. Entonces, esa persona brillante, limitada por el contexto, por la cultura, por las formas de trabajar, al final te va a dar un que sea un 70% de su output, a una persona buena o, o no tan buena, del nivel que sea, le das un contexto donde poder brillar y hacer más cosas y te da el 150%. Entonces, eso lo hacía muy bien. En este caso, yo siempre lo, lo, lo, lo he comparado con, con una ronda de capital riesgo, ¿no? De una startup. Yo era un empleado, quería ir a otro mercado, quería expandir y tuve que pasar por un VC, por un fondo de capital riesgo que era mi jefe europeo y el jefe global, a los que, Resumiendo mucho, te he dicho que me fui, pero, pero estuve nueve meses levantando la ronda con distintos fondos, digamos, con distintas personas dentro de Google, hasta que me dijeron que sí. Eh, y, y ese que me dijeron que sí, pues, tuve que volver entre mías con un deck cada vez más potente, con los KPIs más, mejor hechas. Entonces, fue un proceso donde al final ellos vieron oye, aquí hay un tío eh, bueno, con una visión clara, con unos números buenos, joder, pues. Eh, y al final, eh, alguien dio el ok, Tampoco fue una decisión obvia, pero alguien dio el ok y se la jugó como un fondo eh, en que esto funcionara bien. Y, y luego ahí yo también tuve que saber, como, como si fuera una startup, encontrar mi nicho de mercado. Y una decisión, creo un aprendizaje bueno que, que hice en su momento, yo fui a Argentina para lanzar el mercado, pero en cuanto vi que funcionó bien pedí el traslado a California, a los headquarters, porque sabía que el estar cerca... De, de, de la jefa o de la responsable en ese momento de todo Norteamérica, y yo ser el patito feo, ¿no? el hermano pequeñito de Latinoamérica, pero estaba todos los días ahí, me veían todos los días, compartíamos eh, zona de trabajo, despacho, es eso voy a hacer que aunque fuera pequeñito me pudiera aprovechar de ellos. Si de repente estaba solo aislado en Latinoamérica, pues se hubieran olvidado de mí. no Y eso también, entonces, eh, al final son, son contextos, son... Como el mercado de las startups, ¿no? Al final tienes una serie de fondos, de responsables que tienen unos mercados que tienen que, que hacer apuestas y si tú eres una startup con iniciativa y das con, con, ese, con ese hueco o con ese inversor que está dispuesto a apostar y apostar por ti, pues tienes, la, tienes esa oportunidad, ¿no? Desde luego hiciste, hiciste ahí un máster para, para toda tu carrera posterior. Antes de meternos un poco ya en tu fase de emprendimiento, pasaste también, como has dicho, por Waze, que dentro que está de, de, dentro de Google eh, casi tiene entidad propia y ahí lideraste un poco el growth a nivel global. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué, cu ¿qué hiciste concretamente en Waze y cuáles fueron tus aprendizajes en esa, en esa etapa? Sí. Bueno, pues Waze fue otra, otra de esas locuras donde en ese momento a la que era la responsable global de, de Growth y de otras áreas, una de las, eh, no era cofundadora, pero casi era un late cofounder eh, me dio vía libre para entrar en Waze, digamos, en, en el rol que quisiera, lo cual es una cosa lo ocurre en sitios como Google eh, o como Waze en ese momento, y, y le propuse venirme como primer empleado de Europa otra vez más, dije, oye, pues de todas las opciones que hay, pues, si te parece, me vengo a Europa y, y empiezo a desarrollar Europa desde cero. Eh, es verdad que la app estaba presente en Europa, pero no había equipo, no había desarrollo de negocio, no había eh, estrategias de marketing o de growth concretas. Y me vine como primer empleado de Waze en Europa. Eh, digamos, Europa exceptando Israel, obviamente, porque Israel es la, es la sede de, de, de, de Waze. Y, bueno, pues aprendizajes de nuevo infinitos. Eh, mi rol ahí fue responsable de growth y desarrollo de negocio en Europa, sobre todo en foco en Italia, Francia, eh, Inglaterra, Alemania y España. Vivía en España. Yo era una buena lección es, hoy en día puedes convencer a vivir donde quieras mientras que estés dispuesto a viajar y, y eso en su día, era 2014, lo, lo logré. Y bueno, mi labor, yo era uno de los, siempre me acuerdo, ¿no? A nivel growth, eh, metimos la disciplina de growth en un equipo de marketing. Y esto fue un reto muy fuerte porque, entre comillas, y esto los, los que somos frikis de, de growth lo, lo, lo entendemos, eliminamos la tiranía de, del PR o de, o de los datos no, o sea, de, de los resultados no, no medibles, ¿no? De esto de, hemos tenido un pico en descarga, ah, sí, es que yo saqué un artículo en el New York Times, ah, sí, pero ¿dónde está? No, bueno, tal, seguro. Entonces, eliminamos estos, estos éxitos no medibles y empezamos a meter una disciplina muy fuerte de conversion rate optimization, ¿no? De, de empezar a, a hacer que el flujo de entrada de los, de los 15 primeros días del usuario fueran, fueran maravillosos, fueran muy fluidos. Este magic number, ¿no? que, que seguro tú conoces, de cuál es el magic number de nuestros conductores, al final sabíamos que era usar Waze cinco veces durante los primeros 30 días. Cuando ocurría eso, ya pasan a ser un superusuario. Entonces todo era cómo llevarles ahí. Entonces mucho trabajo más de producto y de analítica. Más que de performance, que ya había un equipo y lo hacía muy bien, era más, eh, fue un trabajo muy fuerte de entender cómo nuestro producto eh, podía mejorar con pequeños test. Fue mucho de A-B testing, experimentación, hasta que fuimos dando con la tecla. Ahora el resultado fue, yo entré, en, no, obviamente no, no todo es mérito mío, pero, pero ese equipo, ese esfuerzo que, que dirigimos a nivel colectivo, pasamos, cuando entré yo en 2014, si no recuerdo mal, eran 30 millones de usuarios activos al mes. Y cuando salí en 2017 eran casi 85 millones. O sea, casi triplicamos el número en tres años, siendo Waze ya un producto súper exitoso, conocido. Eh, simplemente es, conseguimos activar una base de usuarios registrados que no se acordaban y los llevamos a ese, a ese punto de eh, adicción a la aplicación porque los primeros 30 días lo, lo habían usado cinco veces y ya se habían enganchado. ¿no? Entonces, bueno, eh, aparte de eso hicimos acuerdos con media, hicimos acuerdos con ayuntamientos hicimos acuerdos por ejemplo uno que estoy muy orgulloso es en Cabify los conductores cuando van a, cuando ponen eh, le dan al botón de navegar se activa Waze por defecto eso es un deal que hicimos en su momento bueno eran pequeñas cositas pero que al final te da más distribución de la aplicación y más conocimiento y sobre todo usuarios que se acordaban más de ti que es eh, muchas veces yo creo en marketing en growth y, y en el mundo de aplicaciones al menos yo creo que ese es un aprendizaje no es tanto hacer las cosas bien, sino estar suficientes veces delante de tus usuarios para que ya se fije esto en su atención y no se olvide. Esto ¿no? es eso, es decir, cuando te venden entre cinco y siete veces, ya toman una acción. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar en múltiples sitios para que el usuario finalmente se acuerde? Y porque que se meta una vez y le guste está bien, pero que, que se acuerde siete veces de ti ya empieza a parecer que es algo parte de su vida y lo normaliza. Y eso, por ejemplo, ahora en Dibla pues es otro de los retos que estamos atacando, ¿no? El cómo estar presente en múltiples sitios ya no solo hacer las mejores campañas de performance, que está muy bien, sino cómo estar presente en suficientes sitios como para que empiecen a normalizar la idea de esta cosa rara que es eh, la propiedad fraccionada, etcétera, ¿no? Bueno, nos vamos a acercar hacia, hacia Bibla, pero eh, lo, lo que haces tú después de Way, seguramente eh, a, a, algo más entre medias. porque cuando ves en tu LinkedIn ya ves que montas 7 R-Ventures, ahora me dices cómo, cómo se dice, eh, que, que no eh, lo tengo muy claro el bien. nombre. Sí, sí, venga. Sí. Que es un eh, corporate venture builder. Cuéntanos un, uh -huh. un poquito, ¿qué es este concepto? ¿Cómo? Cómo funciona el modelo, cuál era vuestro objetivo y, sí. y, y todo este tipo de cositas. Perfecto. Mira, yo creo que el contexto me parece relevante también para, para la gente que nos, que nos escuche. Yo vuelvo en 2015 de San Francisco. Bueno, todo esto estuve pues, cinco años y pico en San Francisco, que la verdad en su momento, bueno, ahora un poquito menos parece, pero es, es, ha sido eh, un sitio maravilloso. Y trabajando en una de estas empresas allí, al volver a España, Aún con Waze, que era un rol y una empresa fantástica. Es verdad que, y lo digo porque con otras personas ya lo he vivido, ¿no? con otros compañeros, amigos, al volver a Europa, ¿no? como que se te queda una especie de vacío de decir, hostia, allí has podido tener roles globales, pero eh, como allí estás en la pomada, ¿no? en los equipos que, que mandan, y aquí en Europa, pues, oye, hay puestos fabulosos, y hay, pero hay un poquito de, de bajas, digamos, tu nivel de de magia o de épica, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces, es verdad que desde que volví yo ya tenía el bichillo, este emprendedor. Lo, lo tenía desde hace muchos años. Mientras estuve allí, es verdad que estabas en un lugar como Google, estás rodeado de muchas startups, el nivel allí era la, la bomba. Pero al volver aquí a Europa, y lo digo porque muchas veces, veces le ocurre a la gente, te das cuenta y dices, joder, pues si tengo ideas, tengo ganas y, y puedo yo crear una, una tribu propia, ¿no? Que haga alguna historia de una forma diferente. Entonces, como que ese, ese tema lo tenía muy presente ya en 2016 conocí, ya le conocía, pero vamos, empezamos a, a juntarnos con el que fue mi socio Ángel Gutiérrez. Él era socio, el socio de innovación de Everis en ese momento y nos juntamos y, y, y teníamos una visión común que era se podía o creíamos eh, que era que se podía encontrar eh, huecos de mercado en algunas industrias y montar startups que atacaran con tecnología, o resolvieran ese problema de esa industria. Y que para esto se podían montar startups de cero, pero también se podían montar startups de cero con la ayuda o de la mano de players que ya tenían mucho conocimiento en esa industria, ¿no? En vez de ir al capital y acelerar tu conocimiento a base de dinero, es irte al capital con conocimiento, con experiencia, con talento, como podría ser una corporate, y aprovecharte o, digamos, juntar fuerzas para ir más rápido. Entonces, esa visión común es la que... Después de un año de darle muchas vueltas, eh, tuve a mi, hija, a mi hija Lola y, y yo creo que ahí me vino ese momento de decir, hostia, es el momento. ¿no? Y, y lo vimos claro y nos lanzamos pues, tres, cuatro meses después de, de tener a, a mi hija Lola, eh, lanzamos 7R, que también creo es un aprendizaje. Tener hijos tampoco, te, al menos a los que estamos tarados, no, no, no te quita el factor de riesgo, no te lo baja. Se pueden montar cosas con niños. Es una locura siempre, pero bueno, se puede. Eh, las mujeres también. Tengo varias cosas de amigas que también han emprendido con la tripa, digamos, ya embarazadas. O sea, que quitar ese miedo. Pero, bueno, lanzamos ITR eh, con esta visión ¿no? de trabajar en encontrar oportunidades de mercado y buscar al socio corporativo que pudiera darnos el apoyo para lanzar estas empresas con más fuerza. Y, y allá que nos lanzamos en 2017, eh, salimos al mercado con el apoyo de, de un corporate que nos dio un fondo de 10 millones de euros como para invertir en esas startups que, que fuéramos a crear nosotros, con lo cual ya teníamos un respaldo fuerte y que en este caso era el propio grupo Everis de donde había salido mi socio, entonces fu era, fu fuimos y somos un vehículo digamos eh, bootstrap 100% independiente, 100% propiedad de, de Ángel y, y mía, pero sí que hemos sabido eh, por un lado, encontrar el apoyo de players corporativos que nos han ido eh, pues apoyando, nos han ido dando la, la capacidad de gestionar eh, fondos o de invertir en startups y hemos ido lanzando startups. El foco desde el día uno fue lanzar startups, punto. O sea, ser emprendedores. Y este creo que es otro reto del, del mundo builder, eh, que ahí la verdad, podríamos hacer un programa entero si, si quieres, porque son muchos aprendizajes en estos cinco años, pero en, en el builder creo que al final... Eh, según vas recorriendo el camino es muy fácil eh, plantearte convertirte en algo más que Builder Un Builder es un emprendedor que monta startups de una forma digamos predecible, eh, organizada profesionalizada, etcétera eh, encuentras la receta para montar más de una y encuentras la fórmula de poder escalarlo con talento, ¿no? en vez de yo meterme al 100% solo en una, pues voy metiendo talento, me permite gestionar varias entonces, en un momento dado se te plantea el poder ser un fondo, ¿no? Y creo que este es uno de los retos que, en nuestro caso, hemos sabido capear, aunque ha habido bastantes tentaciones por el proceso. Mucha gente, oye, joder, me encanta vuestro modelo porque en los últimos años, ahora ya se ha vuelto el mercado un poquito más racional, pero hasta hace seis meses era una locura. Entonces, ahí siempre nos mantuvimos muy firmes en nuestra posición de, de builders, de emprendedores. Si eres emprendedor, es emprendedor. Si eres fondo, eres fondo. Y todo bien. Y, oye, ser fondo es fabuloso. Pero las dos cosas a la vez es complicada, ¿no? Entonces, desde ids 7 empezamos a construir startups. La primera eh, fue Ringo, que fue una empresa que lanzamos junto con Sareb, que en su día bueno, pues, eh, era el mayor player inmobiliario de España, una empresa de hardware y software orientado a hacer los procesos de venta inmobiliaria más eficientes. La lanzamos, la crecimos y, bueno, ahí en paralelo, fuimos empalmando varias, montamos un equipo profesional, gente venía de haber montado otras startups, de haber trabajado de ejecutivos en otras startups. En este caso, uno venía de Spotahome, el otro venía de haber montado sus dos startups que no le habían ido muy bien. Eh, después montamos City Hub, que es una empresa del mundo de espacios de trabajo flexible que sigue viva. Ahora, de hecho, acabamos de, de levantar una nueva ronda después de tres años. Eh, o sea, que, que está creciendo super bien, es ahora el mayor player de agregación de espacios de trabajo flexible de España. Tenemos más de 100 Hola. espacios por 15 ciudades de España. O sea, cualquiera que quiera entrar al universo del trabajo flexible, entra en CityHub cualquier corporate, y de repente tienes 100 espacios, más de 100 espacios en toda España, en 15 ciudades, para cualquier empleado, con lo quieras. Y bueno, a partir de ahí fuimos lanzando distintas empresas. Eh, muy intenso, eh, con el COVID también al final, como, como dependíamos también de, de las corporates como apoyo para lanzar, pues también, digamos, no es como que tú tienes el dinero infinito y montas lo que quieres, sino que al final cuando las vas a lanzar te apoyas en que el socio corporativo también vea la apuesta clara, quiera ir al mismo nivel de agresividad, haya alineamiento eh, en cuanto a la filosofía de la startup, de inversión, de crecimiento, de exit Pero la verdad es que es, es como un mega master porque en, en cinco años hemos lanzado seis compañías, hemos vendido tres, hemos no lanzado otras seis o siete compañías, hemos manejado un par de fondos eh, que, como te decía, no, no lo hicimos con la visión de emprendedores, sino con la visión de tener fondos para invertir en las startups que montábamos, eh, hemos manejado, yo creo, más de 90 personas en total entre las distintas startups, fichadas, salidas, vendidas, ¿no? Pero al final, en cinco años la acumulación de aprendizaje ha sido increíble. Por suerte, tres de ellas nos han ido bien y hemos podido encontrar compradores eh, que, que en, en dos de ellas han sido los propios socios que la construyeron con nosotros. En otro ha sido una empresa industrial tercera, diferente. Eh, pero, bueno, muchos aprendizajes. ¿no? Al final, verdad es verdad que no tienen la dimensión que sueles tener una startup, que a lo mejor te pegas 10 años, y te, no, si te va bien tienes un éxito más grande, etcétera. Eh, pero a una escala menor el volumen de tener cuatro o cinco en paralelo de distintos sectores, hemos hecho energía, hemos hecho financiero, hemos hecho inmobiliario, hemos hecho educación, joder, te da una visión, es muy, es muy divertido. Luego, intelectualmente, yo de hecho, eh, algo que suelo hablar con emprendedores ya exitosos que están de salida, no como que ya, comillas, ya lo han hecho muy bien, ya tienen dinero, eh, creo que el modelo builder a pequeña escala para un emprendedor exitoso es, es, un, es muy muy chulo, porque al final... Uno que lo está haciendo muy bien es Iker Marcaide, por ejemplo, que uh. ahí en Valencia se ha montado bueno, su, su propio emporio de cosas y una de ellas es un builder. los reales es idea o área que me interesa, pongo dinero, talento, eh, pongo una idea en ejecución y monto una empresa. Y, oye, a veces te salen bien, a veces no, pero el aprendizaje es, es brutal. ¿no? Y luego es, es muy divertido porque tienes un entorno startup y cada una le da su cultura, le da su visión. ¿no? Entonces bueno, es, eh, es más bonito de lo que parece es más reto de lo que parece. Eh, uh -huh. Es muy difícil mantener un Builder económicamente sostenible. Yo creo que el, el éxito del nuestro, de CTR, en concreto es, primero, haberlo hecho independiente y bootstrap eh, Tener una masa ahora son 15 o 16 personas de primer nivel. Eh, ahora estamos trabajando con, con algunos de los grandes players eh, de España, lanzando nuevas compañías. Entonces, eh, el reto es mantener ese nivel de independencia, profesionalidad y que económicamente no dependas de, de terceros como para no. tener que hacer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que pareció a lo mejor a lo que una empresa de servicios en otros sectores, el lujo está en, en poder trabajar con quien quieres en el formato que tú quieres, ¿no? y, y ahí en sí lo hemos conseguido. Te tomo la palabra de dedicar de un especial en unos meses a, a entender más en profundidad el modelo, porque es súper interesante. Eh, sí. Tengo muchas preguntas, pero, pero creo que si tiro por ahí, lo dicho, hacemos un especial. Uh -huh. Entonces me voy a centrar en, en Bibla. Eh, uh -huh. En un momento, uno de los eh, de las startups que creáis y lanzáis en Sita Reventures es, es bibla uh -huh. eh, Cuéntanos un poquito más. ¿Qué, qué hace Bibla, eh, ¿Cuánto tiempo lleváis dando las vueltas al modelo? ¿Cuál es el estado actual de la compañía? Sí, muy bien. Pues es, es, un, es un caso muy interesante. En 2021, hace un año y medio, vendemos Rento. Rento es una empresa inmobiliaria, eh, digamos, una plataforma inmobiliaria de financiación alternativa para compradores de primera vivienda. No voy a entrar en el rollo, pero la montamos, la crecemos... Y cuando vamos a Serie A, nuestro otro socio nos, nos propone comprarnos nuestra parte, lo vemos bien, se la vendemos y es a raíz de vender esta empresa que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Como Builder, oye, una operación exitosa, pero, joder, llevamos un año y medio o dos viendo ese terreno del de mundo de inversión financiera alternativa en el mundo inmobiliario, ¿no? Es como juntar dos, dos bichos gigantes, ¿no? El activo que son las casas con el mundo financiero, pues hay un potencial enorme. Empezamos a investigar otros modelos, pues nos quedamos al final en un builder, si has hecho bien tus deberes te has convertido en un experto de ese sector y al final ves oportunidades donde otros ya no las ve no porque llevas un par de años. Entonces, es lo que hicimos. Empezamos a ver oportunidades en, en, en ese espacio y ahí es donde vamos con el concepto de la propiedad compartida, propiedad fraccionada, Empezamos vamos a juguetear con esto y lo que hacemos ahí muy rápidamente es, primero, eh, empezar a investigar, segundo, empezar a pelotearlo con todos los socios que teníamos en el ecosistema inmobiliario para ver cómo lo ven, el feedback que nos dan es bastante bueno, vemos que, que, que esto no es algo nuevo, que en Inglaterra ya se venía haciendo desde hace tiempo, vemos eh, que la, la multipropiedad ha ido evolucionando con los años, vemos que en Estados Unidos hay un player que se llama Pacaso que ya ha empezado y que lo está haciendo bien, entonces yo refruto todo esto y de, y de entender cómo era RENTO, que entre comillas era un modelo parecido, porque habíamos tenido que diseñar un modelo legal desde cero, nuevo, y habíamos tenido que levantar un fondo institucional de 20 millones, que son dos cosas raras, no, no todas las startups lo hacen. Dijimos, joder, esto se parece, en que hay que hacer estas dos cosas. Empezamos como builder a hacer el, el diseño de cómo sería el modelo y, y de hecho ahí nos trajimos a un, a un tío, Manu Méndez, que es un crack, que, que iba a hacerse el MIT, iba a empezar el MBA al MIT, se vino un mes, y e hicimos el primer modelo financiero y cuando hicimos el modelo financiero, Vimos las tripas económicas del negocio y a mí, recuerdo, se me abrió los ojos y dije, hostia, o sea, no, hacía... Bueno, nunca había visto un modelo con tal potencial de escalado a nivel financiero, ¿no? Como que sin grandes locuras podía ser rentable y escalar muy rápidamente y coger, digamos, una dimensión muy fuerte. Entonces, ya en ese momento vimos en esa, en esa fase, se había incorporado por, por ejemplo, Javier Andrés, que era el fundador de Etiquetea, que es muy buen amigo se había incorporado con, conmigo a buscar estas nuevas ideas de negocio, a ver eh, qué encontrábamos y esta fue en la que nos enfocamos, nos gustó y ahí dijimos, oye, esta tiene muy buena pinta, vamos a ir para adelante y ahí el siguiente paso fue eh, quién la monta, ¿no? ¿Quién la monta? En este caso Javier estaba con otro proyecto y no podía dedicarse full time a ello y fue a mí lo que me hizo decir, oye, pues quizá eh, como builder también necesitábamos el poder también jugárnosla a algo más loco, de una dimensión diferente para, para compensar o para, para tener una perspectiva diferente. ¿no? Es decir, oye, el modelo con corporate ya lo conocemos, está funcionando súper bien. Ahora vamos a probar qué tal es montar una o varias de forma independiente para tener un portfolio más amplio y, más, y diversificar ¿no? el riesgo. Entonces, todo este contexto para, para, para decirte eso, ¿no? que, que en un momento dado yo decido dar el salto a esto, eh, lo hablo con mi socio, todos alineados en que tiene sentido, porque tiene una pinta muy buena, y ahí es donde eh, empezamos a hablar con, con otros socios y, y se cruzan Iván Rodríguez y Carlos Floria, que son mis dos socios, que venían de distintos mundos. A Iván lo conocía por el ecosistema Endeavor, donde él es emprendedor en Endeavor, yo soy mentor, tenemos mucha gente en común que nos recomienda, oye, eh, tenéis, que, tenéis que conoceros mejor, tener buena pinta. Iván también por su lado había estado viendo este modelo. Y le parecía muy interesante y nos juntamos los tres en septiembre del 2022, o sea, del 2021, perdón, hace 8 o 10 meses y, y montamos esto. ¿Y cómo lo montamos? dice oye, este es un negocio muy complejo, eh, solo tiene sentido montarlo si conseguimos levantar una ronda de financiación muy fuerte, porque sin estos cimientos, entre comillas, es, hay que montar un rascacielos, o somos capaces de meter aquí ocho plantas de cimientos hacia abajo o este rascacielos se nos va a caer. Eh, no se puede montar así de aquella manera de, bueno, vamos a poner, no, no. Entonces, ahí lo que hicimos es plantear el levantamiento de una ronda de inversión bastante agresiva, eh, que fue lo que hicimos desde septiembre hasta diciembre. Y esto es un caso raro, ¿no? Es un caso de emprendimiento muy profesionalizado, porque es oye antes de ponerme a juguetear con, con el proyecto... Como sé de la complejidad que tiene, por el final tienes que comprar. Eh, ahora, ahora explico de qué va Bibla, ¿no? todavía no lo, no lo he explicado. Eh, pero en esencia, lo que Bibla hace, a lo que se dedica, es a eh, permitir a, a personas como tú y como yo poder acceder a viviendas de, de, de gran valor, ¿vale? A viviendas eh, únicas, viviendas exclusivas, en destinos exclusivos, poder permitir acceder a la inversión a la propiedad y al disfrute de este tipo de villas, ¿no? de una villa eh, en Ibiza, una villa en Formentera, eh, mediante la compra fraccionada. ¿vale? La copropiedad, que es un modelo que ya existía hace años, tenía una cierta serie de limitaciones que, que impiden que la gente se monte por su cuenta y, y haga esto. Nosotros lo que hacemos, igual que el car sharing, el co-living, el co-working, al final traemos estas tendencias al mundo de la propiedad inmobiliaria. Y en el caso de la segunda vivienda, es un caso especialmente único porque tienes activos, es uno de los mayores activos que hay en el mercado, son casi 5 trillion en, en, en inglés ¿no? en, de, de valor de euros en Europa, de segundas viviendas. O sea, es uno de los mayores activos de Europa, segundas viviendas y que están el 90% del tiempo desocupadas, inutilizadas. Entonces, un activo tan gigantesco con una eh, infrautilización tan alta está preparado para que alguien lo, lo, lo, le meta caña. ¿no? Y eso es lo que hace Biblia. Al final Biblia dice, oye, cogemos estas casas y en vez de tenerlas una persona que la ha usado al 10%, eh, pero la tiene vacía el resto del tiempo la, y la propietaria al 100%, con lo cual está estancando mucha masa patrimonial en un activo infrautilizado, lo que vamos a hacer es machear, o sea, eh, hacer que se junte su uso, su disfrute con su capacidad económica. ¿Y qué permito? Que tú puedas, con lo que tengas ahorrado y te apetezca invertir, puedas invertir en un activo de alto valor añadido inmobiliario y a la vez disfrutar de ese activo. Entonces, ¿cuál es la magia? Tú normalmente pues dices, oye, joder, venga, cariño, ¿no? esto está más enfocado en, eh, o creemos que, que el target ¿no? de nuestro producto son ya familias, eh, somos decir entre 35 y 50 años, eh, digo familias, pero cuando tienes hijos, tú que tienes eh, una criatura, te estabilizas un poco más, buscas, eh, cuando eres soltero pues te vas a viajar por el mundo cada año, cuando ya tienes familia te estabilizas, entonces gente que ya tiene una cierta estabilidad vital, que busca tener un espacio que conoce, que está a gusto, que puede invitar a gente y en ese momento digo, oye, vamos a comprarnos algo, una segunda vivienda, para mucha gente hoy en día es totalmente inaccesible. Porque no tienen ahorros suficientes y el poco ahorro que tienen le da para cosas que no están a la altura de lo que, de lo que ellos querrían, ¿no? Y yo hablo por mí, en mi caso, pues a mí me gusta veranear, mi, eh, mi mujer y yo veraneamos en Ibiza desde hace 15 años, nos casamos allí, nos encanta, pero cualquiera de las casas que vamos a veranear, pues está eh, de un millón y medio para arriba, entonces te puedes ir a, a lo mejor una semana haciendo el esfuerzo, lo alquilas, estás encantado, pero ni se te pasa por la cabeza poder comprarla, ¿no? En el caso de Bibla, lo que permitimos es que esta villa, eh, nosotros literalmente eh, mañana cerramos esta, esta operación, esta primera operación en Formentera y mi mujer y yo vamos a ser, bueno, de hecho mi mujer va a ser la que compre una de las fracciones, de las ocho fracciones que, que estamos vendiendo de la, de la villa, es una villa de 2,2 millones en Formentera, única, espectacular, bueno pues puede, puede acceder a comprarla desde 300.000 euros, tiene seis semanas al año en esta villa, es la propietaria legal de un octavo de esa villa y es además la, la persona que puede disfrutar hasta seis semanas al año de esta villa. Entonces, algo que era impensable, inaccesible, de repente se convierte en accesible. Más aún, cuando lo financiamos, digamos, tenemos la capacidad de financiar mediante digamos, empresas terceras asociadas, bancos, banca, banca privada, se puede financiar hasta la mitad del activo entonces, de repente, por una inversión de 150.000, eres la dueña de un octavo de una villa de 2.200.000, es una inversión inmobiliaria, esto es muy importante, es una inversión inmobiliaria en un activo de lujo que se revaloriza a un nivel bastante potente cada año. En los últimos cinco años ha subido un 40% las casas de esta zona concretamente eh, y de repente tienes seis semanas al año para disfrutar de esa casa a tu gusto, con tus cosas allí y sobre todo con la gran ventaja uno, no te tienes que ocupar de nada, porque ya se encarga Bibla. Y dos, cuando vas allí, está toda la casa en perfectas condiciones. Digamos, ya está el césped cortado, la piscina está limpia, la nevera está llena, las ventanas están abiertas, la casa está a buena temperatura. O sea, no es como una casa de vacaciones, que los que tienen una saben que llegas y el primer día o dos días te los pasas limpiando, poniendo las cosas en orden, llamando al, al jardinero para que venga, porque no ha venido. Este tipo de líos te los, te los evitas. ¿no? Y luego con la flexibilidad de que vas a poder ir tantas veces como quieras y en el momento de tu vida que desees, eh, eh, bueno, pues que ya estás cansado de formentar y te quieres ir a Menorca, pues deshaces tu posición, revendes tu fracción porque es un activo líquido que tiene la capacidad como dueño legal y propietario del activo, lo puedes vender a quien quieras cuando quieras. Y deshaces tu posición, recuperas tu dinero, incluso a lo mejor le has ganado dinero porque era un activo de lujo que se ha revalorizado y en vez de 300, pues le has sacado mil y oye, pues has veraneado durante 5 o 10 años, has invertido, has recuperado tu dinero y te vas al siguiente lugar. ¿no? Entonces, junta varias palancas como es la inversión inmobiliaria, la propiedad de un activo inmobiliario, el disfrute eh, y sobre todo el, el quitarte problemas de medio para simplemente centrarte en disfrutar que al final... Responde a los patrones de consumo actuales, ¿no? Donde la gente está abierta a compartir la propiedad, acceder a activos de mayor valor, eh, diversificar su patrimonio de una forma inteligente y luego quitarse problemas y simplemente disfrutar. ¿no? Una, una pregunta, claro, con, con lo que has dicho entiendo que, claro, Bibla tiene que tener eh, algo de servicio para, para acomodar la casa, ¿no? Para que cuando llegues ahí esté limpia. Claro. ¿Eso es algo que, que se paga eh, en forma de anualidades? ¿Está incluido el precio? ¿Cómo, cómo funciona Bien. esa parte? Sí, pues en esencia Biblia tiene tres elementos, este sería el tercero de ellos que es la parte de la experiencia de cliente, de la experiencia del, del propietario que va a usar y disfrutar su, su, su activo y ahí eh, lo que aportamos dos, dos elementos, uno es la gestión de la bueno, tres, la la gestión de la casa, del activo, o sea que se limpie la piscina, el jardín, todo, luego eh, la gestión de la sociedad, de todo el tema fiscal, legal, pues claro como inversor has metido ahí 300.000 euros, hay un tema de pagos de impuestos, de pagos de IBI, de, bueno, de facturas, etcétera, y eh, hay la gestión de un concierge, que es como la persona que va a encargarse de que tus vacaciones estén perfectamente organizadas, reservarte algo si lo necesitas, entonces todo esto... Al final son los gastos eh, de la comunidad o los gastos típicos que tiene una casa. En el caso de Bibla, la, la gran ventaja es que se vive entre ocho propietarios, con lo cual, este caso de la villa de Formentera que te decía son 2,2 millones, tiene unos gastos aproximadamente de, de 36 mil euros ¿no? eh, al año, pero claro, entre, cuatro, entre ocho propietarios se te quedan en 4.000 mil y pico, con lo cual tú pagas esos 4.000 mil y pico. Lo importante es. La parte de mantenimiento, impuestos, esta, la pagan directamente los propietarios y luego se cobra una pequeña digamos una pequeña aportación de unos 100 euros al mes o ciento y pico para pagar toda la, parte de la plataforma tecnológica, el concierge y toda la gestión de la sociedad que hace Bibla que prácticamente va a cubrir los costes y esto es para que, que todo lo que esté funcionando bien, funcione bien. ¿no? Luego, si se desearan a futuro oye, pues quiero que me reserves un barco, un restaurante, que me traigas un chef a domicilio, que me reserves una niñera, todo este tipo de servicios ya más de valor añadido, eso sí que se pagarían aparte bajo demanda, ¿no? Lo que, lo que buscamos es que la sociedad sea muy predecible, muy limpia, muy organizada y todos los que entren ahí tengan las cuentas clarísimas y todos paguen lo mismo, lo tengan claro. Ahora, que algo no tiene sus caprichitos, eso ya será aparte, ¿no? Pero lo que son desde el momento de la compra cada propietario sabe exactamente cuánto se va a gastar, cuánto va a invertir en el activo, cuáles van a ser los ingresos o los gastos, perdón, del activo por IBI, por jardines, por tal, y cuánto le va a tocar pagar cada mes o al final del año. Qué bueno. Damos, sabe, sobre todo ahí damos mucha transparencia y profesionalidad eh, claro. y, y quitamos problemas. Has dicho antes eh, que, que el modelo financiero, cuando lo viste, te pareció maravilloso, que de, la, de vuestra parte, ¿no? De la parte de negocio. ¿cómo hace dinero Biblia y cómo de maravilloso es ese modelo? Es decir, ¿qué, ¿qué son las cosas que a ti te fascinan? Sí, Bueno, yo creo que la, la gracia de nuestro modelo es eh, estamos creando un asset class, un activo, que no existe a día de hoy. En un futuro habrá muchos, pero a día de hoy si tú quieres comprar una, un trozo de una villa de lujo en Formentera, no existe. Ese producto no existe. Solo, Entre mías, solo nosotros o nosotros y, y casi algún otro player hay, pero Ahora no hay prácticamente nadie, solo nosotros tenemos este producto. Entonces, si tú quieres comprar este activo en Formentera, el beneficio para ti es tan grande, pues dices, oye, en vez de gastarme un millón y medio que no tengo, me voy a gastar 300.000. En vez de gastar, voy a invertir. En vez de una casa más, lo voy a adaptar. Entonces, esto lo que hace es que tú estés como muy abierto a nuestro producto y tengas unas ventajas tan grandes que el precio, entre comillas, no va a ser la principal variable, ¿vale? Porque lo que antes te hubieras podido gastar un millón, ahora te vas a gastar 250.000. Entonces, esto es lo que nos permite es armar una operación muy limpia donde metemos un margen como bibla en la operación y el cliente lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque al final dice, oye, es que me están dando acceso a algo que era imposible para mí. Entonces, nosotros lo que metemos es un, un 12% de comisión en la venta, ¿vale? A esa casa de 2.200.000 le metemos un 12%. Que a una casa normal le metes un 12% y es muy caro, pero a una fracción eh, la sensibilidad al precio es mucho menor. Entonces, esa es parte de la gracia del modelo, que es un activo único que no existe y que por todo el valor que le estás aportando el cliente está dispuesto a darte ese 10-12% de margen. ¿Qué ocurre? Que cuando hablas de tickets de, de 2 millones de euros, un 10% es muchísimo y tu valor eh, aportado es alto pero el coste no es tan alto, porque realmente la magia está en, en saber encontrar casas de una forma ventajosa, el saber gestionarlas de una forma eficiente y el poder juntar a todos los propietarios. ¿no? Entonces, no es que no, nuestros números sean, no es que todo sea margen neto, ni mucho menos, pero el tú poder meter ese, ese, esa comisión del 10-12%, bueno, es un 12 siempre, ¿no? eh, del 12% a los usuarios eh, no tiene una sensibilidad tan fuerte y por eso están abiertos a pagarlo eh, y, pero eso por el otro lado un 12%, una operación de 2 millones pues es, un, es, un, es una operación muy fuerte para nosotros y luego el coste del mantenimiento no necesitamos generar tanto beneficio porque tú luego lo que usas es que el cliente esté tan contento que uno se lo recomienda a otros amigos con lo cual te trae nuevos clientes gratis y, o que el día que esté, que esté listo como para deshacer su posición o cambiarla e irse a otra eh, esté tan contento contigo que directamente te te pida a ti que se la revendas y ahí sí, en la reventa también le cobramos un 5%. Entonces, el core de nuestro negocio es, en la entrada te cobro un 12% por ayudarte a armar toda la operación, en la salida, si decides revenderla conmigo, te cobro un 5%, que es una comisión estándar del mercado, entre medias te voy a cobrar unos servicios mínimos que simplemente para mantener toda la estructura viva y lo que sí es cierto es que a futuro... Eh, lo que estás creando es una, un, un espacio de oportunidad para meter servicios de valor añadido que el cliente te va a ir pidiendo. No, no es que se los tenga que forzar, pero de repente el cliente llegará a un momento donde pueda ser casi su agencia de viajes. Me diga, oye, ayúdame a reservar los vuelos, ayúdame a reservar el coche, ayúdame a reservar el barco, ayúdame a traer un chef a domicilio, ayúdame a contratar esto, aquello. Entonces, todos estos son servicios de valor añadido que nos permitirá hacer el modelo más sexy. Si además de esto y esta es la parte también interesante, somos capaces de meter la financiación, entonces nos convertimos también casi en una, eh, en una banca, ¿no? en una empresa que ofrece hipotecas, que este es el modelo que en Estados Unidos los e-buyers, las empresas in prop -tech, digamos, más sofisticadas, están metiendo, ¿no? que estos, estos palabras que, que suenan últimamente del embedded finance, ¿no? de meter la financiación, entonces, si yo además de venderte la casa te ofrezco un servicio tan clave como la financiación, pues, y es en buenas condiciones, seguramente lo aceptes y eso me va a dar una rentabilidad adicional a mi modelo mucho más potente. Entonces, yo siempre digo que Bibla para bien y para mal, eh, es un modelo muy complejo y muy bonito, ¿vale? Todo lo complejo que es, es, es lo bonito que tiene, ¿no? Pero en esencia son tres modelos separados en uno. Por un lado eres una empresa inmobiliaria que tienes que encontrar, eh, ofrecer eh, y revalorizar activos inmobiliarios, ¿vale? Segundo, eres una entidad financiera que ofreces financiación, eh, ofreces gestión de pagos, etcétera, Y luego eres una especie de hotel porque tienes que dar servicio a tus inquilinos durante todo el ciclo de vida y en su momento dado revender su fracción como una agencia inmobiliaria otra vez. Entonces, esos tres negocios en uno, por eso no es un negocio sencillo, no es una startup cualquiera, por eso el montarla desde un builder con esa ronda de financiación tan agresiva desde el minuto cero era clave Tener un equipo de fundadores que todos tenemos ya, yo tengo 39, mis socios tienen 40 y 43, eh, los socios que tenemos, inversores, son potentes. O sea, no es una startup y luego, por supuesto, estar gestionando activos súper caros con una ley súper estricta, como es la inmobiliaria, la fiscal, la mercantil y. Eh, y, digamos, jugando con lo más importante que es la vida de la gente o una de las cosas más importantes que es su tiempo de disfrute. Entonces, no te la puedes jugar, no puedes hacer las cosas mal, tienes que tener una marca eh, potente, aspiracional, una financiación sólida, un modelo legal sólido. Entonces, todo esto es lo que creo que en parte ha hecho que nos emocionemos en montar esto, que los inversores emocionen y que hayamos conseguido pues, levantar esta ronda de, de 26 millones de euros que nos pone como el player más Potente de Europa, que, que creo que ahora si sí quieres comentamos de esto, ¿no? Pero más allá de eso, que es un tema más de vanidad, ¿no? Que, que a todo el mundo le, nos gusta un poquito de vanidad, pero que no es lo relevante, sobre todo es decir, oye, somos una empresa seria, venimos para quedarnos y aquí no somos un chiringuito que mañana cerramos y desaparecemos, ¿no? Claro. Hablando de, de la ronda, claro, entiendo que gran parte de esos fondos son para comprar las casas, ¿no? Porque claro, eh, ahora tendréis que comprar esas ubicaciones, eh, la plataforma tecnológica para venderlas, que, que, que ya te la tenéis en la web montada y demás, pero ¿para, para qué se destinan esos fondos? Eh, y también me encaja... Mucho lo que has contado de, de que os queréis convertir en una financiera, porque claro, yo pensaba el otro día, y digo, ¿y por qué no han levantado deuda? Pero claro, ahora ya me, en, en, entiendo que, que a futuro seguramente sí que busqué levantar un fondo de deuda para dar esa financiación o, o seguir eso. Bueno, otro modelo. de los 26 millones, 20 son deuda. Hemos ah, conseguido... Vale. Sí, sí, sí, sí. De los 26 es una mezcla, de hecho... En ese sentido, es una ronda eh, bastante, creo, icónica y eh, no lo digo con ningún afán de, de ego, sino por la realidad. Porque así nos lo están haciendo ver muchos de los emprendedores con los que hablamos. Al final hemos conseguido en una categoría nueva muy caliente ¿no? porque los, el potencial es gigante. Eh, también aquí hay un tema muy, muy relevante y es de las razones que a mí me hizo saltar. Ahora, ahora vuelvo a, a tu pregunta, ¿no? Pero primero, es una categoría muy caliente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 eh, en concreto, ahí mi socio Carlos Floria, que venía de haber lanzado muchos años de Banco Inversión, haber manejado el fondo de deuda de Inverready, de Debt o sea, tenía mucha, aparte de emprendedor el mismo también, eh, nos ha permitido, primero, poder acceder a, a todos los players del mercado, eh, poder eh, jugar con unas condiciones bastante únicas y armar un entramado societario y financiero, nada sencillo, como para combinar eh, un vehículo de 20 millones de deuda, nos da Fasanara, Fasanara... Para aquellos que no, no lo conozcan, Presidente es el mayor, el player de deuda más activo de Europa ahora mismo, que está detrás de muchas de las rondas de financiación o de deuda, perdón, de, de muchos players, startups europeas, como Grover, como Carmen, como Gopos y otros, eh, junto con un vehículo de Extension Fund, que es un, un fondo de Barcelona de, relacionado en el ecosistema antai, que nos da también un vehículo de, de 3 millones y medio de deuda, más de Venture Debt, perdón, más 3 millones de equity. Entonces, todo esto junto son esos 26 millones que al final los necesitas para que la compra de las casas efectivamente es muy cara y, y, y no puedes esperar, entre comillas, a tener los ocho propietarios para comprar una casa. ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Te puedes ir a casas muchísimo más baratas, donde hace falta menos dinero, pero ahí le ganas muy poco dinero. El margen es tan bajo que casi no te salen los números. Entonces, para poder irte a casas de entre... 800 a 3 millones, que es donde está nuestro sweet spot, ¿no? nuestro nuestro punto ideal, donde vemos que hay más demanda, son casas atractivas, sexys, pues por un lado, eh, bueno, no me quiero enrollar, luego hablamos de la marca si quieres, pero al final tener esa capacidad de financiar estos activos, de meter, literalmente ya te digo, mañana haz, eh, hacemos esta primera operación en Formentera y metemos 2 millones y medio en el momento, eh, pero los metemos con deuda y con venture VentureDev, no tenemos que tirar de equity. El equity está para montar el equipo, montar la tecnología, el marketing, etcétera. Entonces, esto, y, y estamos usando 2 millones y medio, de 23 millones. O sea, que podemos, podemos hacer esto incluso 6, 7, 8 operaciones a la vez, mientras vamos vendiendo unas, reciclamos el dinero para otras. Esto nos da la capacidad de tener una maquinaria comercial mucho más agresiva y las espaldas muy bien cubiertas, porque esto no es un dinero que tengo que devolver en tres meses, sino que tengo unos ciclos de devolución muy amplios, entonces ahí es donde sin esto es verdad que competir en este mercado lo consideramos muy difícil porque, porque hasta que llegues a tener la masa como para acumular la, el ahorro, como para poder invertir en esto, es prácticamente eh, misión imposible y es lo que hace también que, que seamos pocos players a nivel global los que hemos conseguido este hito que al final nos está poniendo un poco más en... en, en en el lugar más relevante de la categoría porque claro los socios inmobiliarios, los socios financieros, incluso los clientes por supuesto, buscan esa confianza y oye, estos van a estar aquí para largo plazo. Encima en nuestro caso hemos conseguido tener inversores de primera talla nacional e internacional que también han apostado por nosotros como, como su, apuesta, su ganador o su apuesta en esta categoría en Europa, ¿no? gente como FJ Labs, como Axel, como como Extension Fund, Fasanara, bueno, pues exactamente da una credibilidad que es necesaria para llevar a cabo este, este, este modelo. Y por último, la parte legal, que tampoco es baladí, que nos hemos gastado, no lo voy a decir, pero <risa> mucho más dinero del que nos hubiera gustado en, en, en fees legales. Al final hemos tenido la suerte de trabajar con Garrigues, que es el despacho número uno en España, para desarrollar un modelo nuevo, pionero en el mercado español, que no, que no existe, que combina el universo mercantil, con el universo fiscal, con el universo inmobiliario, para generar un modelo súper eficiente, súper sólido, súper limpio, súper claro, que ya lo hemos validado con docenas de clientes y nos, a todos les ha gustado y a sus, sus abogados, entonces crear un modelo legal, un marco jurídico desde cero, esto primero, no es fácil, no es barato, eh, y, y toma bastante tiempo. Entonces, poder aguantar el tiempo y, el, y los fees como para poder pagar esto, pues tampoco es, tampoco es baladí. Y que un Garrigues también se apueste por ti, pues también es parte de, de, de la receta. ¿no? O sea que, que un despacho de este nivel también es parte de tu sello de calidades. Si, si ellos hacen el modelo y, y ponen su sello detrás del modelo, es que el modelo es sólido. Si no, no lo ponen. Los abogados son así. Claro. Si no se lo sí. creen, no, no lo ponen. ¿no? Entonces, en este caso también ha sido otra de las vías que hemos tenido que invertir mucho dinero para poder llevar todo esto a cabo. ¿no? También yo creo que es, eh, son negocios complejos y que no están a la altura de, de cualquier emprendedor por experiencia, por haber estado en ciertos sitios donde es, eh, estos modelos legales, financieros, estas estructuras societarias, hemos montado la sociedad en Delaware con subsidiarias aquí, con la PROP, bueno, con muchos palabras de estos raros que al final, eh, pues, eh, felices y orgullosos, pero, pero también con la responsabilidad de que es un modelo... Complejo y que, y que tienes que tener las cosas muy bien atadas, muy bien estructuradas a nivel legal y financiero para no fallar y no, y no cometer ninguna torpeza. Claro. Entiendo que claro, la parte legal es necesaria porque por la legislación actual, o sea, no, no este modelo no existe, ¿no? ¿no? está respaldado por la legislación actual. Es decir, claro. lo que has dicho tú, creo que lo has dicho en algún momento en la entrevista de si, si tú lo quieres hacer con tus colegas, no puedes. O sea. Bueno, lo puedes hacer, la copropiedad existía, pero la copropiedad inmobiliaria primero tiene muchas rigideces, que no es el momento de de entrar, eh, y luego la complejidad de quién lo gestiona. O sea, tienes que tener un amigo muy motivado que se encargue de todo y que los demás se fíen de que está haciendo las cosas bien. Nosotros, uno de los valores que tenemos es profesionalizar y dar una solidez legal a ese, a ese modelo con la flexibilidad financiera o la liquidez que tiene nuestro modelo. Entonces, con tus colegas lo puedes hacer y se ha hecho, ahora es, es, se ha hecho muy poco porque es muy complicado, tiene mucha burocracia, la ley inmobiliaria de propiedad tiene muchas rigideces. Entonces, hemos diseñado un modelo nuevo que lo que te permite es evitar esas rigideces darle mayor flexibilidad, liquidez al, al producto, al activo de inversión, ser fiscalmente eficiente para que no te vaya la vida pagando impuestos que se duplican, etcétera. Y luego finalmente con un marco de seguridad legal de que todos los propietarios o copropietarios que entren en la sociedad están cubiertos por un pacto de socios, unos estatutos que regula cualquier incidencia, si alguien deja de pagar, si algo se rompe, ¿Qué pasa si alguien quiere salir de la sociedad? Y esto le da una flexibilidad total. Quiero ¿no? preguntarte también, eh, que, que lo has dicho, eh, has hablado de la, de la marca, y, y, y yo que imagino es, ahora que tenéis todo esto bien trabajado, el gran reto es cómo narices se vende esto. Eso es. <risa> ese, es el, ese es el gran reto, como en todas las empresas, ¿no? Vender. Eh, a ver, aquí nuestro modelo, yo lo simplifico mucho, es para. Esto es para una nueva generación de compradores de segunda vivienda entre la cual me incluyo yo, posiblemente estés tú, muchos de tus compañeros en prodajaques muchos de nuestros amigos, emprendedores, inversores, empresarios, consultores, banca de inversión, es gente de entre, como decía, entre de 35 y 50 años que están abiertos a, a patrones de consumo diferentes como es un Uber, es un Airbnb, es un RoboAdvisor, ¿no? Que están ya, que utilizan esto y que, y que les encanta, incluso les gusta más que los modelos tradicionales. Es gente que le gusta veranear bien, y simplemente eh, está en ese momento de su vida donde pueden preferir invertir su dinero en un activo de calidad y poder utilizarlo que gastar su dinero en alquileres. Entonces, esta nueva generación de personas es, es, es gente de Madrid, Barcelona, ahora mismo, ¿eh? es gente de todo el mundo, pero ahora mismo estamos poniendo un foco muy fuerte porque hay bastante más demanda de la que imaginamos de, de gente de Madrid y Barcelona, España en general, pero sobre todo este tipo de perfiles viven más ¿no? en, en Madrid y Barcelona. Y es gente que de repente dice, oye, he iberaneado con mis padres toda la vida en este sitio, pero ahora quiero tener mi casa, o me he enamorado de este sitio y quiero tener un sitio más estable para ir ya con mis hijos de forma regular. Y al final lo que permitió es que desde eh, unos 100.000, ahora los tickets, digamos, de entrada nuestros están entre 100.000 y 250.000 euros financiados mediante acuerdos con banca privada hasta el 50%, es decir, por 50.000 euros podrías tener un octavo, que son seis semanas al año de uso, eh, de una casa de 800.000 euros, una casa de 800.000 euros en muchísimos sitios de España es una casa espectacular, entonces ahí ya va a depender de qué lugar le gusta a cada uno, pues obviamente en Formentera, que a mí me gusta mucho, pues por desgracia las casas son mucho más caras, con lo cual el esfuerzo tiene que ser mayor, también sabes que es una inversión, con lo cual mientras tengas la capacidad de invertir, no te duele, pues no es tirar el dinero a la basura, sino que es un dinero que está muy bien invertido, también a cambio, son sitios más caros, son activos que se revalorizan más normalmente, ¿no? Entonces, lo que permitimos es a este grupo de personas, eh, decir, oye, desde una inversión de, de 100 a 200 mil euros, puedes tener ya tu casa, que cuando vas allí es tu casa, sientes que es tu casa, tienes tus cosas allí, puedes dejar tus palos de golf, tu tabla de kitesurf, el carrito del niño, tus fotos, tus almohadas, tus para que cuando llegues allí, tengas la experiencia de sentirte en casa, vas a poder invitar a quien quieras, vas a poder dejarle las llaves a quien tú quieras, pues es tu casa. Y ahora este es el concepto clave, esa sensación de estar en tu casa, que es mejor que tu primera casa, porque es un destino genial, que vas a poder ir muchas más veces de lo normal, normalmente de veraneo, la gente va una vez, dos veces, una semana, dos semanas, aquí puedes ir hasta seis semanas al año eh, y sobre todo, yo creo que lo más importante con la tranquilidad de que es un activo bien invertido, flexible y con la, y con la tranquilidad de que no te tienes que ocupar de nada. Entonces, ¿cómo encontramos a esta gente? Pues la verdad es, primero, creando una marca muy potente, muy aspiracional, muy, muy bien elaborada, muy elegante, muy emocionante. Eh, y eso es un trabajo que hemos hecho, por ejemplo, con la gente de firma en Barcelona, que han hecho una, una agencia de, de branding muy buena, que han hecho un trabajo espectacular. Pero, pero luego es cuidar la marca en cada detalle, en cada correo, en cada campaña, en cada evento no es cuidar esta marca de una forma muy, muy, muy delicada luego es eh, tener unas estrategias al final a nivel marketing pues estamos haciendo un poco de todo pero, pero desde temas de contenido muy fuertes de temas de performance seo conversion rate optimization sentimos que estamos en, en el día cero de la propiedad fraccionada o de la copropiedad aquí en europa que estamos en una muy buena posición y todo lo que sea eh, contárselo al mercado, crear contenido de calidad, ir evangelizando, nos va a sumar y, y hay también mucho trabajo de PR, mucho trabajo en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, poco a poco estamos entrando en, en todas las plataformas para que ese usuario nos encuentre y sobre todo para que enganche con nuestro producto, pero al final del todo, eh, esa es la parte inmobiliaria, obtienes un muy buen producto y lo presentas de una forma muy sexy, muy, muy atractiva, muy aspiracional, eh, y ahí también va tu experiencia, ¿no? Que es, oye, ¿cómo decoras la casa? Ya no solo la casa esté bien, es cuál es el sello Bibla que Estamos trabajando mucho, tenemos un equipo eh, de arquitectos ¿no? que, que trabaja en elevar el nivel de la, de la casa a nivel arte, a nivel plantas, a nivel materiales, no trabajar con proveedores locales que tengan un enfoque sostenible, que nos permita también aportar algo de valor diferencial. Ya no es solo una casa bien decorada, sino una casa que aporta o apoya proyectos locales, qué tipo de experiencia le das luego en cuanto a la visita, ¿no? pues si te ayuda el concierge a reservar un ticket a un evento especial o un barco. Bueno, todo ese, todos esos elementos o sea, no se construyen de un día para otro, son lentos. Como te decía, tenemos la visión clara 10 años. Yo personalmente no tengo duda de que de aquí a 10 años vamos a ser un, un, igual que Airbnb, es una opción muy normal en la vida de muchas personas eh, a la hora de su tiempo vacacional. Creo que lo nuestro va a ser igualmente de, no te digo que seamos un Airbnb, pero, pero vamos a ser una opción tan relevante y tan interesante para una masa de la población y, y, y que si hacemos bien las cosas paso a paso, el mercado lo va a ir entendiendo, lo va a ir adoptando. La, la suerte que tenemos es que a día de hoy, en estos primeros cuatro meses de, de operación, eh, tenemos, ya hemos tenido casi mil eh, leads, no digamos personas que han dicho, oye, me interesa, quiero hablar contigo. De esto hemos tenido cientos de conversaciones de calidad. De esto ya hemos cerrado eh, varias, eh, varias casas, eh, digamos, clientes que están pagando fracciones para comprarse la casa. O sea, ya tenemos una atracción bastante, bastante buena para recién haber empezado y, y, y tener la tranquilidad de ir poco a poco. ¿no? O sea, que no es un negocio que interese pasarte de frenada porque luego hay que gestionar a esos inquilinos, a esos propietarios, tienes que darles que la casa esté limpia, que estén a gusto y eso no es una cosa que construyes de un día para otro. No, to toda la razón. Carlos, ya para ir acabando, eh, eh, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues pa para ir eh, estando, bueno, enfrentándote a los distintos retos a los que te has ido enfrentando? que hemos visto, Tu carrera han sido, han sido varios. ¿Cómo, ¿Cómo has ido sí. creciendo tú a nivel personal? Uf, pues eh, esto habría que preguntárselo a Cristina, mi mujer, que, que, que, que llevamos 19 años juntos y como dice ella, ha invertido mucho en mí para, para, para convertirme en quien soy. A ver, yo creo por un lado eh, que es un proceso natural, que nos ocurre a todos. Yo, para mí lo más importante es el proceso de autoconocimiento, ¿no? de, de tú saber quién eres, dónde estás, en qué fase de tu vida, pensar mucho. Yo soy muy friki de esto, todos los que me conocen saben que soy muy friki de leer, eh, de temas de, de, de estoicismo, de meditación, de coaching, de, de libros de autoayuda, no me da vergüenza. O sea, creo que todo este universo es muy enriquecedor porque al final es tiempo que usas para pensar en ti. Entonces, esa autorreflexión de saber en qué momento de tu vida estás y, y a dónde quieres ir, para mí es lo más importante. Eh, creo que no hay, no hay más fórmula que pasar tiempo contigo mismo y, y eso pues lo puedes hacer con con distintas técnicas ¿no? escribiendo meditando hay gente se va a hacer deporte a la montaña y, se, y ahí piensan sus historias no pero cada uno con su técnica pero es reflexionar dedicarle tiempo de calidad a reflexionar eh, luego también esto en mi caso me gusta mucho mucho hablar con gente y preguntarle las preguntas no típicas ¿no? que en este caso creo que, que, que somos parecidos ¿no? porque tú lo haces en este podcast de forma profesional o de forma ordenada eh, me gusta mucho, pues, oye, hablar con mucha gente de muchos perfiles y hacerle esas preguntas más, digamos, fuera del bullshit o fuera de lo típico, es, hoy entrar en ese tipo de cosas que no se entran y entrar al detalle, que te cuente, que te compartan, entonces, inspirarte mucho de, de perfiles así, sobre todo perfiles muy variopintos, no, no solamente del otro CEO fundador de startups, sino gente de, de universos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos, ¿no? Hablar mucho con gente y, y entrar al detalle... Eh, a la chicha, ¿no? Y luego autoconocimiento, ¿no? De, de saber en qué momento de tu vida estás y luego obviamente leer mucho, que, que leer es maravilloso, pero leer de nuevo, son, son pautas, son técnicas que, que usas para aprender de ti, ¿no? Para pensar también en, en tu situación, no tanto que te enseñen cosas que nunca habías pensado, sino que te hacen reflexionar sobre tus, el momento de tu vida en el que estás o en la situación en que estás y encontrar soluciones nuevas, ¿no? Qué, qué buen punto. Carlos, para acabar, si alguien quiere una vivienda en copropiedad o quiere contactar contigo, eh, ¿por dónde, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde los enviamos? Mira, lo primero, les recomiendo a todos que entren en bibla.com, en bibla, bibla.com. Eh, .bibla ahí van a ver todas las casas que tenemos. Eh, garantizo, esto se, se suele decir de broma, pero es cierto que... Que, que muchas páginas inmobiliarias son el porno para, para mucha gente, no porque son como muy adictivas, ¿no? te metes ahí, es como muy curiosear, en el caso nuestro eh, es brutal, cuando entre la gente y lo vea, al menos se van a quedar con la miel en los labios, así que ese es el primer punto, y, y el segundo es contactarme por LinkedIn, yo que no es la forma más sencilla, hoy en día, eh, sí por ahí me, yo suelo aceptar a, a cualquiera que veo majete, así que si me conectan por ahí, encantado de tener una conversación, y a través de bibla.com o LinkedIn van a poder ver todo el universo de, de cosas que estamos haciendo. Aparte, también estoy en Twitter y tal. Y si no, que se vengan a vernos a nuestra oficina. Tenemos aquí una oficina muy chula en Argensola 25, que es nuestra primera Bibla Open House. Y aquí hacemos bastantes eventos para quien quiera que se venga y que le dé al telefonillo, que esto ya no se usa. Y le abrimos la puerta y nos conocemos en persona. Una buena forma de conocerte. Carlos, muchas gracias por este ratito. Enhorabuena por, por todo lo que habéis conseguido y estáis haciendo y por compartir tanto también aquí. Que, que hemos hablado de temas pues como lo de la, fondos de deuda y este tipo de cosas que no se suelen hablar, al igual que del, del modelo que esté siendo en Biblia. Yo creo que va a ser inspirador para mucha gente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Corti, y seguir haciendo estos podcasts que, que la verdad, son muy inspiradores y, y, y, y enseñan muchas cosas. A mucha más gente de la que imagináis, así que gran labor y, y seguirá haciéndolo. Muchas gracias. Ah, seguiremos haciendo, o sea que somos unos frikis nosotros de, de todo esto. ¿no? <risa> <risa> y, y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.